La Sociedad Chilena de Nefrología estima que actualmente son aproximadamente 25.000 pacientes en hemodiálisis. Las estadísticas preocupan, uno de cada cinco pacientes en hemodiálisis se ha infectado y uno de cada 20 en hemodiálisis ha muerto. Vamos a revisar las declaraciones del presidente de la Sociedad Chilena de Nefrología sobre este tema. La Sociedad Chilena de Nefrología ratifica la urgente necesidad de priorizar a los pacientes con enfermedad Sano, especialmente a aquellos en terapias de hemodiálisis, peritoneodiálisis y trasplantados renales. Los datos recolectados por nuestra sociedad científica demuestran que este grupo de pacientes tiene una tasa muy alta de contagio y de mortalidad cuando se infectan por COVID-19 comparada con el resto de la población general. Realizábamos antes el de la presidenta del Colegio Médico, quien aseguró a través de su cuenta que esta mañana conversaron con el presidente Sebastián Piñera, quien les transmitió que no...